En su último día en esta visita de trabajo, el presidente Chávez se reunió con el vicepresidente de China, Xi Jinping, en la casa de huéspedes del gobierno. En la cita los mandatarios abordaron temas de alto nivel político. También se planteó la posibilidad de un encuentro del ALBA con representantes de China como una alternativa ideológica. El jefe de Estado también se reunió con el presidente del Banco de Desarrollo de China, Chen Yuan, para impulsar el número de inversiones que favorecerán la economía de nuestro país. Recordemos que en el año 2007, ambas naciones crearon un fondo estratégico para invertir en proyectos mancomunados. El gobierno de China ha transferido 4 mil millones de dólares del Banco de Desarrollo de China a Venezuela y el gobierno venezolano 2 mil millones de sus reservas excedentarias. El vicepresidente Xi Jinping resaltó que la visita del presidente Chávez constituye un punto altamente positivo para las relaciones estratégicas de desarrollo comercial entre China y Venezuela y para la integración con Latinoamérica. Yarisol Quintero, La Noticia.